Buenos días, yo creo que para la mayoría de nosotros eh, perder un ser querido es la experiencia más dolorosa, eh, y más fuerte eh, que vamos a vivir en esta vida. Y... Uh, lo ideal es que vivimos esto lo menos veces posible. Uh, dos pérdidas grandes en una vida ya, ya se nos hace demasiado. Y Por lo tanto es una experiencia que no tenemos, en cierto sentido, no tenemos mucha experiencia en la cual nos podemos basar para saber cómo afro, afrontar o manejar la, la situación. Mirando un poquito más eh, al fondo, perder o vivir pérdidas es algo que hacemos mucho más que dos o tres veces en una vida. Eh, perdemos los seres queridos no solo por enfermedades, accidentes o por la muerte, también eh, hay separaciones eh, de pareja, hay conflictos familiares y de repente se cortan las relaciones, ¿no? también perdemos empleo, perdemos oportunidades, perdemos sueños, hay cosas que... Pasamos mucho tiempo generando, intentando generar y, y llegamos al punto en que se ve que, que, que, que no se dio, no se da y pues, uno tiene que afrontar esta realidad. Y si miramos aún más al fondo, continuamente estamos teniendo que desprendernos del pasado, continuamente. Las oportunidades que tuvimos ayer, cuando el día se acaba, esas oportunidades que no aprovechamos, se pierden. Estamos continuamente viviendo pequeños fines. Y la experiencia de de, de repente eh, vernos privados, de algo que para nosotros fue, fue muy importante, fue objeto de mucha esperanza, de muchos sueños, de muchas expectativas. Eh, nos agrega un, un doble, una doble pérdida. Perdemos eh, la oportunidad en el presente de tener esto como parte de nuestra realidad y perdemos todo el futuro que habíamos estado imaginando íbamos a tener en lo cual esta persona o este proyecto o este trabajo formaba parte. Y muchas veces hay un elemento muy particular de la experiencia de duelo y luto que es esta sensación de que como casi estar viviendo otra realidad que otros no comprenden, no entienden. Como no, no contactan con tu realidad, porque en su realidad no hay la gran presencia de esta pérdida, de la muerte, de este total, como una pared que la realidad nos ha puesto. ¿no? Y esto nos da otro factor de la experiencia de duelo, eh, que es de, de, de estar solos en, en un mundo que, que, que nadie comprende, que nadie comparte. ¿no? Incluso a veces, a veces cuando tenemos hermanos, y yo mi primera, y, y por muchas razones más... Um, impactante y dolorosa pérdida que yo he vivido, era la pérdida de mi padre. Um, tenía 24 años. Y durante esa época después, yo y mis hermanos como pasaban mucho tiempo simplemente estando juntos, no haciendo nada, porque hubo esta sensación de que nadie más puede comprender lo que es una, era una muerte repentina, que, que, que por lo tanto no, no estábamos preparados. De repente uno está afrontado con una realidad que no era la realidad que, que anticipabas, ni que conociste, ni que hiciste, que y nadie más sabe qué es. ¿no? Y esta sensación de aislamiento que viene con el duelo. Eh, y estos son factores que aumenten, aumentan eh, el reto de mantenernos ecuánimes y poder, eh, dentro del dolor, dentro de todo lo que implica de algún modo, sostenernos ¿no? y, y, y sacar fuerza y, y, y, y orientarnos en la experiencia. Y, y hay muchos libros eh, desde un punto de vista psicológica del proceso de duelo eh, pero hay ciertas reflexiones que vienen del budismo que yo creo que podrían ayudarnos en si no exactamente tener tips cómo manejar eh, el duelo eh, por lo menos Tener pautas para orientarnos y sostenernos. Y una, eh, un punto de entrada que yo creo que, eh, que es importante eh, aportar del, desde el budismo, es que el duelo que vivimos cuando, vivi cuando perdemos un ser querido es la manifestación, más grande y quizás por así decirlo más eh, burda eh, de una realidad que estamos viviendo continuamente continuamente estamos viviendo en un mundo transitorio de transitorio continuo y profundo y esto no es para asustarnos que siempre va a ser así, tan horrible como es ahora que, que se percibe dentro del duelo, eh, sino de reconocer que, por primero, hay modos de aprender a reconocer la realidad que vivimos de tal modo que cuando la afrontamos en su forma más burda, no nos toma tanto de sorpresa. No es como una realidad desconocida y, y, y cruel que, que queremos rechazar. ¿No? Y esto de trabajar nuestra relación con la realidad de la transitoriedad que vivimos. ¿No? Porque esta, esto es una parte eh, de nuestra reacción, la reacción eh, normal y común en el duelo es que de un modo, de un lado, sentimos que de repente estamos afrontados con, con una realidad que no habíamos estado viendo, que era que, que somos vulnerables a que la vida se nos quita las cosas más valiosas para nosotros. Estamos vulnerables a esto. Y vivimos en, en un mundo en que no, no podemos contar con la permanencia de lo que necesitamos ¿no? y, y, y esta realidad la realidad de la muerte es una realidad que, que, que vivimos como algo muy terrible muy horripilante muy, que nos paraliza frente a la magnitud la ¿no? La, ¿no? Sí, la magnitud de lo que es la finalidad completa así vivimos ¿no? desde un punto de vista budista Todas estas finalidades no son finalidades donde al otro lado hay un gran vacío. Todos los fines son simultáneamente inicios. Esto es un elemento cuando, cuando contemplamos bien qué implica que todo está cambiando. ¿No? Esto implica que el pasado es, se está cerrando cediendo lugar para lo que sigue y todo el material que vemos en un plano físico vemos que está cambiando de forma la, los la, los elementos combinan no se separan cambian de forma otra configuración otra configuración no como estar en un bosque todo se no una hoja se cae ya las hormigas Empiezan a comerlo, ya ¿no? los elementos lo empiezan a descomponer y cambian de forma. Y si bien era el fin de una hoja, es el inicio de una nueva familia de hormigas, no una ¿no? De, de abono para algo más que, que va a crecer. Lo vemos en la naturaleza, pero no lo vivimos así. ¿eh? Y cuando nosotros... Um, tenemos poca familiaridad con, con esta realidad, nos, no, no, no, no, nos paraliza como encontrar algo no querido por primera vez. Y nosotros podemos realmente, y esto es ¿no? una preparación que, que se hace no en el momento del duelo, sino en el momento anterior, de ir detectando. ¿Cuántas pérdidas estamos viviendo a lo largo del día que luego se convierten en inicios de otra cosa? No todas las pérdidas que vivimos en separaciones de pareja, si ahora contemplamos y reflexionamos, se ve que, pues sí, eran muy dolorosas. Pero luego hubo lugar para otras experiencias, otra pareja, otra... Otro viaje en la vida ¿no? Que, que, que, que no se sabe. ¿no? Esta perspectiva que nos hace ver que un, un cierre no, no es, eh, no, no es una, eh, un vacío, que hay otras oportunidades. Y definitivamente, en el caso de perder un ser querido desde un punto de vista budista, la persona no deja de existir. Su forma cambia radicalmente, esto sí. ¿No? Pero el eje de lo que es, ¿no? su, su capacidad de experimentar su conciencia, ¿no? su mente luminosa, su alma, como quieres llamarlo, esta capacidad que tenemos de ser seres sintientes. Que, que, que experimentan. De estar conscientes. ¿no? Esta continúa. En otra forma. Y cuando estamos eh, viviendo. Eh, una pérdida de un ser querido. Eh, estos son. Eh, para quienes acaban de. Eh, acompañar a un ser querido y ahora empieza el momento de la pérdida cambia ¿no? el enfoque ya no estamos intentando acompañar y brindarle buenas condiciones a, las, a la persona y, y ofrecerle nuestra presencia ahora no está en su cuerpo eh, en el momento de que la persona deja de respirar y el cuerpo deja de ser la sede de su conciencia. Eh, las instrucciones del budi desde el budismo son muy claras que no debemos de pensar que ya se acabó. ¿no? Esta forma de existencia acabó. Esta asociación con el cuerpo, eso sí se cerró. Pero la persona no deja de existir esta capacidad de experimentar continúa y por lo tanto las, eh, todos los consejos de, de dar eh, continuidad a la relación acompañando durante la transición que se mencionó en la plática previa en esta serie de, no, de reconocer que el vínculo tan poderoso que hay entre seres cercanos no se corta porque no es un vínculo de tu conciencia en esta sede con esta conciencia en aquella sede física eliminar uno de estos elementos no elimina toda la configuración ¿No? y eh, esto es simplemente una, una perspectiva que eh, eh, que, que sí se puede aplicar en el momento eh, después de la muerte de estar en la fase de acaba de haber perdido eh, la persona en su forma física de, la muer de su muerte de reconocer que todo, todo lo que viviste con esta persona toda, todos los Incontables momentos y modos en los que la otra persona te ha tocado, te ha afectado, te ha marcado. ¿no? Todas estas huellas de su presencia forman parte de ti. ¿no? Y en esta fase de transición, de pérdida, Sí, parte de nuestro trabajo es de, de, de guardar y consolidar las partes de nosotros que valoramos por la presencia de la otra persona. Y una, eh, una perspectiva que aquí puede ser de utilidad es que, que más duele la ausencia de la persona, más importante era su presencia más estamos marcados por su presencia. ¿Está claro esto? Que, ¿por qué nos duele cuando alguien no está? ¿Por qué nos importaban cuando estaban? ¿No? Su presencia, si, si alguien no fue, su presencia en tu vida no fue algo importante, la ausencia es, es como cualquier otra persona. La ausencia nos duele, la pérdida nos duele, porque su presencia fue grande en nosotros, en nuestra vida. Y esta presencia no se pierde. Forma parte de lo que somos. Y nosotros, honrando esta parte que era su presencia en nuestra vida, estamos consolidando y cuidando su presencia, aun cuando no están en esta misma forma. Y mucha, hay muchas formas en las que nosotros podemos ver que la persona continúa en nosotros mientras continúa en su transición, que no es algo totalmente desvinculado de nosotros. Los vínculos físicos no son los únicos momen, modos de afectarnos. ¿no? Hay conexiones psíquicas, hay conexiones kármicas, hay conexiones espirituales hay conexiones afectivas y sobre todo desde el punto de vista budista cuando una persona está desatada de su material físico la sensibilidad o la importancia de lo espiritual, de lo afectivo, de lo psíquico se hace más importante porque es la mayor parte de su experiencia ¿no? y por esto esta fase de transición después que nosotros, si no estamos conscientes que la persona continúa y que la conexión entre nosotros y ella sigue siendo vigente, si no estamos conscientes de esto, perdemos la oportunidad de continuar, como mantener esta conexión y serle de beneficio intentando mantener nuestra mente más hacia la virtud, pensando en ellos con amor. Y esto es importante porque a veces la pérdida de alguien importante se nos hace tan doloroso que, que como nuestra mente ni puede tocar el tema de esta persona. Queremos cambiar de canal y, y, y divertirnos o, o, o, o tomar o, o, o, o no pensar en la persona. ¿no? Y estos son, estos son modos de rechazar la realidad. Eh, son modos, eh, en este caso, de perder una gran oportunidad. ¿no? Eh, cuando cerramos los ojos frente a la realidad, es una pérdida de oportunidad de vivir esta realidad y de nosotros tener un rol en moldearla, ¿no? viendo cómo, ¿no? cuáles son las condiciones que hay que yo puedo hacer para que... El futuro que va a ser el resultado de las condiciones que vamos generando en el presente sea más como lo que yo quiera no que el futuro es un resultado del, del presente y el pasado no el pasado no sigue teniendo su impulso en el presente pero en el presente estamos generando exactamente lo que sigue en el futuro ¿No? y esta experiencia de, ¿no? de, de cómo nos relacionamos con la realidad que vamos viendo eh, es, es algo que podemos eh, hacer visible para nosotros para ver cómo nos ayudamos en este proceso ¿No? y una amiga mía que acompañé en, en su proceso de perder su esposo. Eh, tuvo una época muy, muy difícil, un duelo muy, muy pesado, en lo que ella me dijo francamente, yo no quiero vivir en un mundo donde mi esposo no esté. No quiero vivir en este mundo. ¿No? Y hubo yo tuve mucha inquietud de que posiblemente se quitara la vida. No era una amiga desde muchos años antes, no, era, no tuvo ninguna práctica espiritual en absoluto. Y pues, ¿para qué? ¿Para qué continúo en un mundo donde no está mi esposo y no quiero vivir en un mundo así? Y. En, esto, en estos casos, cuando esta es nuestra sensación, eh, el duelo sí se, se aumenta terriblemente. Y yo creo que en, seguramente se están preguntando: ¿y, y cómo ella salió? ¿no? Ella salió sencillamente por el tiempo eh, y salió de un día para el otro. Eh, lo cual para mí ha sido muy impactante en mi entendimiento de... por empezar la diversidad de modos de vivir el duelo, porque nunca me imaginaba que ella misma se iba a sacar así. Eh, pero eh, fue... Eh, ella había pasado meses y meses y meses sin querer levantarse de la cama, sin nada, como nada. Nada, este mundo no, no, no quiero. Y pasó tiempo. Y fue su esposo le había dicho antes de su muerte que él quiso que ella trajera dejara o esparciera sus cenizas en un lago donde ellos solían ir como de vacación, era un lago donde puedes tomar un... hubo barcos despoblado en, en un bosque, pero se podías ir en barco remando y, y estar solo dentro del, de un, un lago, una naturaleza, muy, naturaleza en su despliegue de belleza. ¿no? Y pues ella sintió que que claro que yo tengo que hacer esto, ok, no y ya más o menos se esforzó de hacerlo, eh, no lo comentó con nadie, ella misma organizó un viaje porque no era cerca de la casa, organizó el viaje, se fue de viaje con las cenizas, tomó un barco, se fue ella sola remando, condiciones que pueden aumentar terriblemente el luto, ¿no? Tú estás en el lugar donde compartiste momentos muy, muy hermosos, donde él más se sintió contento y quiso estar y vas y estás sola sin él y tienes sus cenizas y tienes que desprenderte y ella como dejó las sus cenizas ¿no? con todo lo que implicó para ella. Y en este momento de contactar con su anhelo de estar ahí, de, ¿por qué? Por, por la belleza del lugar, por su tranquilidad, por no todo lo, lo bonito que era estar ahí. Y ella estaba mirando y, y, y, y viendo, sí, la, la luz en el agua, y, y, y los árboles, y las nubes, y los sonidos, y... No el, no el sonido del contacto del lago con el barco y pájaros y viento y ella estaba mirándolo y como registrando que sí efectivamente es un lugar muy hermoso muy bello y como en un momento, de un momento para el otro como le penetró que sí, esto es un mundo con belleza y yo sí quiero vivir en este mundo así así de un día para el otro pero fue tiempo y yo creo que mucha gente nos lo dice hasta que se oye algo trivial pero sí el tiempo es, es nuestro aliado eh, en el proceso de duelo o duto. es nuestro aliado eh, eh, por eh, absorber el impacto de esta confrontación tan brutal con la realidad, eh, pero también porque el tiempo nos da eh, día tras día cada vez más muestras eh, de la posibilidad de generar otros futuros. ¿no? Y esta, esto es un elemento eh, tanto como cómo vivir de tal modo que las pérdidas nos pegan tan, tan, tan fuertes, aun si, si tenemos personas muy importantes que no imaginamos vivir sin ellos, cómo vivir diario, ¿no? de día a día, de tal modo que estas pérdidas no nos llevan al punto de querer quitarnos la vida o sentir que no vamos a poder y uno, eh, uno de esto es de ir eh, nosotros familiarizándonos con la realidad de la transitoriedad, que los fines no, no son fines absolutos, si nosotros sabemos honrarlo, reconocerlo e integrarlo con nuestro presente y con nuestro ser, el pasado no está perdido, la llevamos con nosotros, en nosotros, como nosotros, en el presente. Y reconocer la transitoriedad en todas sus formas, ¿no? el atardecer, estamos siendo testigos de la belleza ¿no? que, que es una de las posibilidades de la impermanencia, de la transitoriedad. ¿no? Y que ¿no? cuando empieza, cuando se acaba el día, empieza la noche, la noche. Y cuando se acaba la noche, viene otro día. ¿No? Ir acostumbrándonos a esta realidad, para que la confrontación de la realidad en esta forma tan burda y brutal no nos deja tan perplejas o toma por sorpresa ¿no? pero el otro eh, porque cuando tenemos, vivimos una pérdida no estamos solo perdiendo eh, la persona no estamos solo perdiendo este, el proyecto no estamos solo perdiendo un empleo estamos perdiendo todo el futuro que habíamos estado proyectando imaginando anticipando ¿No? y esto es un hábito que tenemos eh, bastante arraigados que es otra cosa que podemos ir como evaluando y quizás trabajando esta tendencia de nutrirnos de ¿no? las expectativas de las fantasías ¿no? que imaginamos que el tener esto me va a brindar aquello en el futuro de continuamente estar aplazando la vida hacia algún momento imaginado, imaginario y por lo tanto ilusorio futuro ¿No? y aquí la... Bien. La pérdida que, que aumenta la pérdida directa es de haber perdi perdido el futuro. ¿No? Y tenemos una sensación como de que ¿no? todo esto que, que estábamos aguantando, ¿no? situaciones difíciles consolándonos que íbamos a llegar a algún futuro más manejable, ¿no? más propicio. Toda, toda esta estrategia que tenemos mucho hace que cuando se acaba un, un sueño ¿no? nos, nos gol, golpea muy, muy fuerte. ¿no? Y esto yo les digo ahora de... No, de, de mi propia experiencia y, y una de las razones por las cuales yo quise hablar de la pérdida es porque recientemente me di cuenta que yo estoy de duelo, que yo creo que quizás no todos pero varios saben que eh, hemos eh, Llegado al punto de tener que tomar una decisión, que ya la tomamos, eh, de soltar el, el plan o el proyecto de crear una sede eh, para nuestra comunidad monástica en México. Y eran cuatro años de estar ¿no? intentando generar eh, condiciones y de anticipar, imaginar y, y, y trabajar hacia un futuro imaginado que ahora pues hay que soltar, ¿no? porque pues, pues no se dio, ¿no? Y yo, yo me di cuenta después de, ¿no? de haber pasado por el proceso de reconocer que la realidad es que esto no se dio, ¿no? Eh, me di cuenta que lo que estaba experimentando era justamente un proceso de, de duelo ¿no? ¿No? y a la misma vez en ese momento me estoy eh, quedando porque ahora porque cuando una cosa se acaba no es un fin sin nada después sino que hay que iniciar otra, otra cosa estoy ahora en, fuera de México trabajando en crear condiciones para, ¿no? para un otro lugar para estar. Y estoy quedando con una amiga mía que he mencionado en, en varias ocasiones que tiene, eh, tiene cáncer cerebral de forma que no se cura y ella, eh, con ella he tenido conversaciones, es una persona que reflexiona mucho sobre sus propias experiencias y ahora su, su hijo, su hijo está, eh, ya se fue de la casa para empezar sus estudios universitarios. Y una cosa que ella me comentó es que eh, no solo las personas eh, que eh, pierden un ser querido eh, tienen duelo, sino que la persona con el diagnóstico eh, también tiene que desprenderse. tiene está viviendo un tipo, un tipo muy particular de, de luto anticipado ¿no? de saber que ok ¿no? Y para ella es un gran logro haber vivido al punto de verlo graduar de la prepa, y saber dónde iba a elegir ir ¿no? para sus estudios y acompañarlo en este proceso de salir de la casa. Es una es un gran logro para ella. ¿no? Pero ¿no? como lo que ella va a ¿no? poder mirar en las caras de sus nietos o asistir a la graduación de la prepa de sus nietos, esto, esto ella no va a vivir este futuro con él. ¿no? Así que toda, toda esta pérdida ¿no? que ella está viviendo hace que estos, estas dos formas de luta, luto que son distintos quizás a lo, lo que más se nos presenta pues también son, son pérdidas ¿no? y son pérdidas en las que perdemos no solo la persona sino justamente perdemos todo el futuro que imaginamos. Y en el caso de perder un, un ser querido eh, que había pasado por una, ¿no? un proceso de muerte gradual donde le acompañamos durante una fase terminal, eh, también llegamos al punto de pérdida muy cansados, ya muy como agotados emocionalmente, ¿no? energéticamente, que dimos todo, dimos todo, dimos todo. ¿No? Ya sentimos que ya no, no, ya, ya no tenemos más que dar. Y en este punto tan ¿no? como agotado, de repente ahora tenemos que Sacar fuerzas para iniciar otro ciclo, o liderar con todo lo que sigue, o crear un otro futuro. ¿No? Y, y esto, como observándome ahora, como si, esto es lo, uno de los elementos muy fuertes de, del duelo de alguien, es que, que lo tienes que vivir por, sin las fuerzas que ya diste a otra cosa, ¿no? Y yo estoy viendo esta experiencia ahora, como en mí misma, que, ok, ¿no? Toda esta ilusión y todos los esfuerzos, y pensando que vamos a llegar, y vamos a llegar, y vamos, y, ¿no? Y todo la, ¿no? el agotamiento físico de cambio de casa, y cambio de casa, y cambio de casa, e intentar, intentar, y, y ¿no? Y acompañando a un ser querido, como, tomando esta decisión. No, pasando por esta etapa, esta etapa, estos síntomas, esta cuestión, esta fase, la siguiente fase, y ya llegas, al fin, muy cansado. ¿no? Así que, esto es, es otro elemento que hace que um, es muy, muy difícil vivir este proceso solo. Y yo creo que una, uno de los cuentos que tenemos eh, eh, de una situación durante la vida del Buda eh, que, que nos puede brindar otra enseñanza muy importante en eh, cómo sería un, eh, un proceso sabio de vivir eh, la pérdida. Tenemos la situación de una joven eh, que en la India las jóvenes eh, están eh, se, lo, los padres la casan y la envían a la casa de sus suegros, eh, de su hombre, de su esposo. Ella pierde todo su ámbito familiar y acordando que las mujeres no, no, no iban a la escuela y no tenían sus otra, su otra red social y su otro contexto. El contexto fue de la casa. Natal era su contexto, su, su contexto. Salen de todo, todo, el mundo que habían conocido van a otro mundo donde su posición es servir a los suegros, servir al esposo y tener una situación precaria hasta dar un hijo a la nueva familia, porque ahora sí no te van a expulsar, no te van a abandonar, ya tienes tu lugar en el tejido social de la nueva familia ¿Mm? y esa joven eh, después de todo el tiempo que le tomó por fin tuvo un hijo y toda su ¿no? la vulnerabilidad social de su, de su situación toda ¿no? todo, todo, toda su, ¿no? su la, la situación precaria se resuelve tiene un hijo y después, lo que sucede con frecuencia, muere el hijo, el bebé, como un infante todavía. Y ella vivió un duelo insoportable. Que este elemento de no poder soportar la realidad que nos enfrenta, la realidad en la que este ser se nos fue, no está. Esta sensación de estar completamente aislada, en esta experiencia ¿no? y rechazar la realidad ¿no? tuvo un, un brote psicótico y no se, no se desprendió del infante, se fue de la casa con el cadáver deambulando pidiendo medicina por, para su bebé ¿no? y llega finalmente con el Buda ¿no? y ella estaba ya sucia como muy obviamente una mujer loca cargando un cadáver. Y la gente le detuvo. ¿no? En la periferia de la, la asamblea, cerca, cerca al Buda, como le detuvieron. Y el Buda, viéndola desde la distancia, dijo, no, suéltala. Deja que se acerque. Pues, era el Buda, así que le hicieron caso. Ella se acerca y, y le pregunta que... ¿no? que de qué te aflige, ¿no? y él dice: que mi hijo está enfermo y necesita medicina. ¿no? No, ¿Usted no conoce algún, tiene la medicina? ¿Conoce alguna medicina? ¿No? Porque que nada más está enfermo, necesita medicina. Y él le dice: Sí, sí, sí, sí, conozco la medicina para ti. ¡Oh! Por fin. ¿Qué es? Ella dice, él, él le dice que para hacer esta medicina necesito que tú me traigas semillas de mostaza, pero de un hogar, de una casa donde jamás ha habido una muerte. Ah, ah okay. Se va tocando puertas. ¿no? Y cuando, cuando le abren... ¿No? Que no eran todas las casas, le abran, le abren. Y ella pregunta si tiene semilla de mostaza, sí, sí. Pero aquí ha habido una muerte. Pues sí, mi tío, mi abuela, mi hija, mi hijo, mi hermano. Y toca una puerta tras otra puerta, tras otra puerta. Hasta que en cierto momento ella vivió la realidad, que es que es una realidad compartida, que este elemento de la vida que ella está viviendo no es algo particular para ella, ¿no? sino que todos lo vi vivimos, en todas las casas ha habido esto, ¿no? y con esto ella ya, ¿no? ya soltó, ¿no? y pudo soltar el cadáver. ¿No? Y después de esta experiencia, en vez de regresar a la familia, se fue con el Buda. Dijo, ¿ahora qué hago? No entiendo que, que, que mi bebé se murió, ¿ahora qué hago? ¿No? Y él eh, empezó a enseñar sobre la realidad que vivimos. ¿No? Y ella, Terminó siendo una moja muy importante, muy, muy sabia, y muy fuerte. Pero para nosotros eh, es, de, es de cuestionar un poquito la sensación que tenemos de estar dejados solos con una realidad que no queremos tocar. No como habiendo estado dejados solos por el futuro, como todo el futuro que íbamos a tener nos abandonó y nos dejó solos en un presente que no queremos. ¿No? Y en este momento ¿no? esta sensación de estar solo eh, es algo eh, que, que complica y aumenta el, el dolor y la duración de la pérdida. Por esto en ciertas tradiciones religiosas cuando alguien fallece, por ejemplo en la tradición judía, eh, lo, las personas vienen y simplemente se sientan con la persona que, que perdió a alguien. ¿No? Hacerse presente. ¿No? Y muchas cosas no, la gente se siente incómodo porque no saben qué decir o no saben cómo comportarse ¿no? y todo lo que uno dice queda corto y, y, y uno se siente incómodo eh, pero si vivimos pérdidas sabemos que no son las palabras de las otras personas ni queremos sus, sus palabras no simplemente queremos sentir no, la continuidad de la vida, queremos sentir que no estamos solos, ¿no? que no vamos a tener que generar un nuevo futuro desde un presente que no queremos vivir solos. ¿no? Y por esto para nosotros que estamos viviendo pérdidas, ¿no? de, de, de, de abrirnos a los vínculos que tenemos, ¿no? de quizás buscar o, o generar espacio para que otros se te acerquen, tu buscar contacto, no, no, no ah, que, que salgamos a ir al cine porque tengo que salir de la casa, sino de estar juntos, ¿no? sentarse juntos, estar juntos con otros. ¿no? Y a la misma vez reconocer, reconocer la presencia de otros eh, aun cuando no se ven en tu alrededor. ¿no? Que, ¿no? La ausencia que percibes es, es una percepción. ¿no? La, ¿no? El amor que la otra persona te tuvo y el amor que tú le tuviste esto sigue, esto, esto no acaba, ¿no? y nosotros podemos, y esto es algo que podemos hacer antes de vivir la pérdida, ¿no? de hablar con la persona de lo que ella quiere, porque esto nos permite continuar cuidando sus aspiraciones y sus intenciones aun cuando no están. ¿no? Y otra mujer que vivió una pérdida muy la pérdida de una hija, su hija falleció joven eh, por una enfermedad, enfermedad larga. Eh, y ella, la mamá, acompañó a la hija en todos los pasos, muy de cerca, una, un vínculo muy cercano. Y estando en, en el hospital, ya en la fase final, la hija, la madre como, ayudó, como, como generó una, un contexto, una oportunidad para que la hija expresara que ella quiere que se haga con su cuerpo después. ¿no? y la hija dijo que mamá si yo muero en el hospital yo no quiero que mi, mi cuerpo se quede en el hospital yo quiero que lo saquen y me lleven a la casa y que cuando la gente viene a despedirse de mí después que me vean en la casa, que vengan a la casa, que lo hagamos en la casa y, y donde yo quiero que que finalmente Hagan la, la despedida final, como, como el velatorio. Yo no quiero estar en, una, en uno de estos funerales. Yo quiero estar en un bosque. ¿No? Y la, para la mamá, esto sí fue un reto muy grande. Porque en el hospital no te, no te entregan el cadáver para llevar a la casa. ¿No? Y, pero, eh, la, eh, cuando llegó el, una vez la hija había comentado esto, la mamá empezó a, a, a, a ver cómo hacerlo, porque era obvio que la hija sí iba a fallecer, probablemente en la cárcel, sí, en la, en el hospital, si sí, no la iban a dejar pronto, ¿no? y um, luchó tremendamente, como, con, como una tigresa, ella misma sí se describió que no, que no, que esto, esto fue, fue una petición que yo tengo de mi hija, yo no la pude proteger frente a la muerte, ni frente a esta enfermedad, pero esto sí, sí le voy a ofrecer. ¿no? Y, ¿no? Y ellos, como de algún modo, ella logró convencerles de entregarle la autorización de, de llevarla a la casa, ¿no? Y había, era una, una muerte en el fin de semana y hubo que no, que los trámites, que no sé qué, pero ella, ¿no? por, por la, la intensidad de su intención, lo logró, ¿no? Y que... Esto fue un modo de nosotros reconocer que, que los vínculos no se acaban. Porque el cuerpo se acaba. ¿no? Y nosotros cuando vivimos el futuro en lo que esta persona no está con nosotros, podemos co tomar como una, ¿no? una realidad que tocamos, que la vida que yo tengo es el resultado, ¿no? No directo, pero sí importante, es un, un continuo donde la presencia de esta otra persona y mi relación con ella forma parte. ¿No? Las interacciones, las conversaciones, ¿no? lo que yo fortalecí en mí, lo que yo trabajé, lo que no trabajé, todo, no, no, nada se pierde. Sigue ahí con otra forma. ¿no? ¿Y qué nosotros estamos haciendo con todo lo que recibimos, todo lo que somos, que, que viene gracias a la presencia de esta persona en nosotros? Y es esto este otro modo de ver la relación entre el pasado, donde ¿no? a veces queremos regresar a visitar el pasado donde la persona sí estaba. ¿no? huir del presente ¿no? y tampoco huir del futuro porque no va a ser ese futuro que quisimos o imaginamos. ¿no? Y esto yo creo de reconocer que nunca íbamos a vivir el futuro. El futuro es el tiempo que no ha venido. El momento que vivimos Solo es el momento presente. Ningún momento que nosotros estamos viviendo es el momento futuro. Solo somos capaces de vivir el momento presente. ¿No? Y por esto cuando estamos eh, acompañando a alguien en su proceso final, ¿no? todos tenemos el momento presente y nada más, ¿No? y más logramos ocupar completamente el mo momento presente, estar presentes, trabajar el hábito que tenemos de huir hacia futuros ilusorios, ocupar, vivir el presente, más generamos este hábito, más cuando llega un momento en que todo un futuro anticipado es algo que tenemos que soltar lo podemos hacer porque tendremos la sabiduría ¿no? de saber que de todos modos era una ilusión ¿no? y yo creo que esta ¿no? esta, esta conciencia de que una gran parte de lo que nos duele es de estar perdiendo ilusiones ¿no? y esto indica que no estamos perdiendo algo que existía ¿no? y por lo tanto quizás no estar tan peleados con el hecho que no lo tenemos porque nunca existió ¿no? y esta ¿no? Esta realidad básica que ¿no? siempre hemos estado en contacto con la realidad, ¿no? simplemente que no lo habíamos estado viendo. Y este elemento del duelo donde nos sentimos afrontados de una realidad nueva, desconocida, ¿no? donde estamos aislados, esta impresión nos resta fuerza para, ¿no? para movilizar nuestros recursos internos. Para así, soportar el dolor, duelo es doloroso, claro. Pero no tiene que ser paralizante. No, no tiene, que, tiene que ser ¿no? vivir en un mundo que no queremos, que queremos rechazar. Así que esto de estar ¿no? abriéndonos a que todas las realidades están compartidas. ¿no? Si la, estamos en la realidad y no en nuestras propias proyecciones. ¿no? Darnos la oportunidad de conectar con otros, reconocer los vínculos, vivir los vínculos no necesariamente confesando todo lo que sentimos y procesando y externalizando, simplemente reconocemos que no estamos solos en el mundo jamás, ni en estas experiencias. ¿no? Y la práctica que mencioné en la plática previa sobre, sobre acompañamiento a los que están falleciendo, eh, de abrir la conciencia al hecho de que muchos otros están viviendo lo mismo. ¿Cuántas personas están viviendo duelos en este momento? Millones. Millones. Que estamos dentro de esta misma experiencia. no Y reconocer este elemento. no Desmantelar la sensación de aislamiento que tenemos. Y a la misma vez saber que realmente el tiempo es un aliado muy favorable si sabemos eh, vivirlo bien. y Yo creo que como tareas para ir implementando esto, eh, de ir identificando en el día a día eh, momentos donde si algo se está, si hay un fin, algo se concluye, una película. No una comida, una reunión, se termina. ¿no? Y esto cede espacio para que otras cosas estén. ¿no? Y las cosas del pasado que queremos mantener ¿no? y llevar con nosotros, tenemos toda la libertad de, de llevarlos y a la misma vez eh, quiero comentar que finalmente la pérdida como una experiencia de la vida muy real es algo que cada quien ¿no? descubre y aprende ¿no? su modo de vivir y realmente casi lo peor es que alguien te diga cómo vivirlo y no pretendo hacer esto, nada más comparto algunas de las reflexiones que yo he ido haciéndome mientras yo vivo mis, mis propios duelos aquí. Y al comentar con ustedes estas esas reflexiones, me abro a, a, a su presencia y de acompañarnos en el proceso. Gracias.